Aquí vemos una clase de hidroyoga, una clase demostrativa, para que las personas presentes eh, de improviso hicimos la clase eh, y salió muy bien. Es una clase de hidroyoga dentro de las metodologías, porque tenemos tres metodologías específicas para trabajar el, el hidroyoga o el Naran Yoga que son Hidro Yoga, es el yoga llevado al agua para que se aprovechen las siete propiedades del agua en favor del cuerpo y la salubridad. Si está bien, está bien mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda, rodilla derecha, hiperestensión, reverencia contraria, con protección, atrás por dentro del agua, atrás por dentro del agua, mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda, rodilla derecha, Palmada Palmada los brazos, también los brazos, colibrí? en Se hacen nados clínicos Que son 40 nados con estudio clínico eh, todos son terapéuticos, cada uno trabaja diferentes patologías. También lo llevamos a cabo en Envigado, en a través del líder Envigado. para que el fresco se estabilice. Ya. Listo, con abertura. Listo. Sin ningún esfuerzo. Y la otra clase es yoga complemento deportivo, que es un yoga basado, basado solamente, basado solamente en movimientos de animales. So, en este, este año estamos viendo 60 animales diferentes, cada bimestre trabajamos 12 animales diferentes en las clases de yoga complemento deportivo con el líder indicado. La, la derecha está flexionada en 45 grados es el turno. y la izquierda está completamente estirada hacia atrás. Muy bien, entonces empezamos. Postura de guerrero, cambio. cambiamos de pierna. Todos mirando la cámara. Postura de guerrero, cambio. Postura de guerrero, cambio. Guerrero, cambio. En el yoga se trabajan 12 guerreros. Todos trabajan la silueta y tornean las piernas. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.